Bienvenidas y bienvenidos a este Santa Santorum del arte, otrora de cosas terribles porque sabéis que estamos en la antigua iglesia de la Inquisición. Es decir, en el siglo XV, en vez de estar yo con todo mi parecido a Borapit, estaba ni más ni menos que Torquemada oficiando. En tiempos del greco, niño de Guevara y así, una panda de no ilustres personajes que han hecho la historia de España ...mucho más terrible de lo que debiera. Bienvenidos especialmente, por tanto... ...porque aquí estamos gente laica... ...un auténtico privilegio para la España contemporánea. Voy a llamar a nuestro presidente de Europa Laica... ...Juanjo Picó, para que arranque este acto como se merece. Por favor, Juanjo, un paso al frente... Y en el marco del 9 de diciembre, el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, es especialmente importante que Juanjo nos acompañe y empecemos otro tipo de acto que no tiene nada que ver con el que se ha hecho hace poco esta misma semana en Toledo, y es que el ilustre ayuntamiento ha tenido a bien, una vez más, lo hace cada año, entrar en un rito extraño... En el que se ve que representándonos a todas y a todos eh, los toledanos, ni más ni menos que jura y rejura el dogma de la Inmaculada Concepción. Así que, por favor, Juanjo, la venia para exorcizar un poquito semejante ambiente.